Si ves que pierdo terreno Vuelve a parar y espérame No por correr se si llega antes Corriendo así nunca te alcanzaré Me estoy quedando atrás Estás marchando muy rápido ni siquiera te puedo oír. Ve despacio, tenemos tiempo para huir. Y no te parabas a mirar hacia atrás. Y no me esperabas una y otra vez. Y yo esperaba que tropezaras. Para poderte seguir después. Y yo esperaba que tropezaras Para poderte seguir después Si ves que pierdo terreno Vuelve a parar y espérame No por correr se llega antes Corriendo así nunca te alcanzaré. No por correr se llega antes. Corriendo así nunca te alcanzaré. Y huye despavorido de no sé qué. El tiempo no corresponde a tu tiempo. Cada paso que das es el doble del mío. Y yo me siento solo y tengo frío Tu imagen ahora ya se ha perdido Ya ni te grito y ni te pido que pares Si no te alcanzo me da ya igual Y si me pierdo no me vuelvas a buscar Si ves que pierdo terreno